¿Qué, ¿Qué pasa? Preocupa, papá. Oye, el chaval dice que aterrizó ayer hace artesanato. ¿Por qué? Viste que vende unos arbolitos de alambre, todo bien, pero te fijaste los tallitos de madera. Son de serie, de serie. Ay, ah, eso no es artesanito. ¿no? viene <risa> <risa> acá. Cristina, te dije que no se puede vender comida acá, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién sos para autorizar lo que se puede vender o no? ¡Si todos saben que sos un delegado trucho! Sí, ¡Que hubo cuidado, sí, sí, sí. ¿Cuánto valen los bolitos? 25 cada uno. Bueno, voy a tomar cuatro. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Gracias a usted. Oye, ¿podemos hablar un momento, por favor? Eh, disculpame, estoy atendiendo. Es que tenemos que hablar de trabajo. Yo soy el delegado de esta feria. Ahí hay un problema con tu laburo. ¿Qué? Eh, esto. ¿Entendés? Esto te ha hecho en serie. Así, ah, pero el diseño del alambre es mío. ¿Sabés qué pasa? Si yo te des contra vos va a entrar todo el mundo. acaso somos todos laburantes, no es ni un mercado ni un shopping. Yo recorrí todo Latinoamérica con los alambres y vos me venís a decir ahora que esto no es artesanía. Lo único que falta. ¿Me dejás trabajar, por favor? ¿El que sigue? La torta se va a dar vuelta. Forro, inservible, sí, pelado, pesteo. Eh. Pero es un hijo de puta. No dejá, yo voy a aprendiendo, ya vaya. Mira. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué qué pasó? Ah, ya lo pagué, ya, ya. Bueno, vamos a cerrar porque nos esperan nuestros amiguitos. No, en eso, miro, no eran caballos que venían corriendo. eran 10 caballos. Y sí, le puso el pecho igual cuando. Este es el momento. Ya todos saben lo que hay que hacer. Sí, sí. Yo hablé con algunos puesteros si están de acuerdo. El artesano de los arbolitos nos está arruinando. O si sea, ese tipo nos está arruinando, hay que darle. ¿Eres con nosotros? No, yo ya. Yo, ya yo, yo, yo, le mostré la gente. Deja, Roberto. Vámonos nosotros. Roberto. Ah. ¿No son tiernos? Son los mejores tipos que conocí en mi vida. Flaco, no podés seguir vendiendo aquí. ¿Y vos de qué cueva saliste? Levanta el boliche, acá se venden artesanías. Tomátelas. ¡Tómatelas! ¡Ah, tomátelas! ¿Qué le hago? La palomita. Bien. ¡Correte, Roberto! ¡Me corro! ¡Ahí voy! ¡Ah! Chacho, tranquilo, no pasa nada. Estos mafiosos quieren copar la parada, guachos de mierda. Ya, reventada! te te vamos a, a mandar reumatología, a te vas a meter la pastaflora en el culo. Traumatología tu abuela. ¿Por qué no agarras esta que es de harina integral? Sí. Sí. Sí. ¡Paren, paren, paren! ¡Paren, paren un poco, loco! ¡Está todo loco! ¿Qué pasa? ¡Paren un poco! me viniendo a patotearme. Este es un criminal, este es un asesino, y este, mirá lo que me diga. ¡Para un poco! ¡Para, para paren, la violencia! ¡Para solo, que vas a solucionar! ¡Yo de acá me voy! ¡Pero pará, flaco! ¡Que, no voy. que se bolsón. puede solucionar! ¡Pero pará, flaco, pará! ¡Que se puede solucionar! Flaco. ¡Delincuentes, tranfugas! ¡Ya van a caer! ¡Sí, van a caer! Che, che, el flaco. El flaco se está rajando. El loco, lo echaron como un perro. Son golondrinas. ¿Eh? Y además te felicito por haber parado el quilombo. Eso es una buena acción. Y ellos lo valorizan.